Departamento de Tolima, a 144 kilómetros de la capital departamental, vague 4 a 83 kilómetros de Manizales y 32 kilómetros de Líbano. Limita por el norte con Villahermosa, por el sur con Santa Isabel, por el este con Líbano, y por el oeste con el municipio de Villa María, en el departamento de Caldas y Santa Rosa de Cabal en el departamento de Risaralda. La población, fue fundada en 1872 y fue elevada a la categoría de municipio en 1985. Murillo, es el municipio más alto, del departamento del Tolima con 3000 msn metros. Por su cercanía, es muy fácil apreciar el nevado del Ruiz. Además, Dicho municipio cuenta con unos hermosos paisajes y bellos atractivos turísticos como lo son la arquitectura de Tabla Parada, la cascada de la planta, la laguna del escondite, las termales de la cabaña, la campanita y de la yuca, además de los hermosos paisajes de páramo. La economía del municipio, se centra en ganadería de leche, la producción de papa, arveja y de frutas tales como la mora, la uchuva, la fresa, el lulo y el tomate de árbol. La zona rural del municipio está organizada en 26 veredas y un corregimiento. Estos son Corregimiento del Bosque y las veredas del Recodo, Pajonales, Pradera Alta, La Picota, La Gloria, Sabana Larga, Las Novillas, Santa Bárbara, La Cabaña, Alfombrales, El Oso, Requintaderos, Cajones, La Vinagre, La Cascada, La Estrella, La Esperanza, Guamal, Canaán, Las Lagunas, La Florida, Sinai, Arenales y Corozal.